Buenas people, gente hermosos, divinos, ¿cómo están? ¿Cómo le han pasado? ¿Cómo, ¿Cómo nos ha ido bien? Antes de todo, les quería comentar algo que eh, seguramente, a ver, si no me sigues en Instagram, debería seguirme en Instagram, obviamente, pero los que no me siguen en Instagram ni en Twitter, los de Facebook tampoco se habrán enterado, pero vale, y la gente de aquí del canal, de la comunidad del canal, pues sí se hubiera enterado, solamente que pues eh, no lo hice tan público, ¿no? Ustedes, como saben, Bakugan tiene un canal, ¿no Bakugan? Oficialmente Bakugan. El caso es que hay algo que se llaman los Bakumasters o algo así, y es como estos canales de Bakugan o de otras cosas que Bakugan sigue, con los que se comunica. Siempre pensé que eran como las, los personajes que iban a, a eventos y así, ¿sabes? Como Firelina, e Simo, Jojo. E el caso es que, que día eh, me comunicó con ellos por Instagram mandándoles un video que yo había hecho. El video pasado, el del Cóndor, creo. Y pues ellos me contestaron me dijeron que les pareció muy genial mi contenido. Que, que, que, que, que genial, que súper chévere. Se suscribieron a mi canal. O sea, yo sé, para muchos es como, va solo se suscribieron y ya. Pero bueno, para mí es, la verdad, bastante importante. Pero como sea, o sea, estoy muy muy contento chicos y crearles las gracias a ustedes porque en verdad fueron ustedes los que hicieron eso posible, como yo siempre les digo, el canal es más de ustedes que mío, muchas gracias a ustedes de verdad por permitirme esto no se imaginan cómo estoy, creo que es un reconocimiento más que solo mío de todos ustedes es algo muy lindo porque pues así nos damos cuenta que Bakugan sí que tiene puesto el ojo en Latinoamérica y me comprometo a que lo siga haciendo y pues nada, ahora sí empezamos con el video y es que resulta, resulta que me gusta hacer unboxings, que me di cuenta que yo sufro de algo que se llama unboxing filia así se llama y que soy obsesionado con hacer unboxings Este unboxing, como todos los últimos que han sido De hecho, no va a ser para mí, va a ser para ustedes Así que, sin más, que empiece el video Antes de todo, recuerden ir a mi Instagram Dejaré los perfiles ahí abajo En la descripción, para que vayan a chequen. Ya casi somos mil personas en Instagram Eso está loquísimo, está rotísimo Además de eso, recuerden seguirme en Facebook Donde también publico fotos, síganme en Twitter Porque pues, hombre, ya no sigue Bakugan Así que pues, algo importante ahí en ese Twitter Algo importante, además que pues ahí estoy comentando Últimamente más cositas de las que antes comentaba así que nada no, chicos empezamos con el video por cierto un saludo a, a Juanes espero que siga siendo una persona igual de chimbita como ha sido hasta ahora ya aquí sé que no podemos cargar estas cosas yo supongo que un Bakugan no entra como arma sabes no ahora bien a ver esto fue muy sencillo, la verdad Bueno, aquí que tenemos Dice Konami Yu-Gi-Oh! Speed Duel ¿Es un unboxing de Yu-Gi-Oh? A ver, mentiroso Pues no, amigo Pues no, a ver ¿tú qué, ¿Tú qué me crees? ¿Tú qué me crees? Es un unboxing de, obviamente, unos Bakuganes Solamente que el chico, pues, me los trajo en esta cajita No tengo problema Lo que importa no es la caja No es como que coleccione cajas de Yu-Gi ¿Sabes? Sería, sería raro, de hecho, tener una colección de cajas de Yu-Gi-Oh. Bueno, aquí tenemos ocho cositas. Vamos a ir abriéndolas. Pero primero hay que ir por una carta portal. Voy a dejar la cajita aquí. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos aquí un Dynamo, creo que se llama. Heios. Míralo, míralo, míralo. Aquos y Pyrus cambia. Vale, está muy bien. Hace poco me llegó un Dynamo también. Pero este Dynamo, el que me llegó anteriormente, era subterra. A ver, este siempre he tenido problemas porque es como que hasta el final te das cuenta. Si lo cerraste bien, ¿sabes? O sea, es como así. Bien, así sería cerradito el Bakugan. Mira. Es muy lindo, bueno, no es un Bakugan, es una trampa. Ya está aquí, está, es muy lindo. Vamos a abrirlo. Muy bien, he visto videos de gente que hace trick shots con, con este vacuum, o sea, como que lo lanzan así. Y, y cae, o sea, es, es mágico, es, es muy lindo, la verdad, y me parece súper chévere Como les digo, este, pues, vayan a mi Instagram, que ahí es donde yo vendo todos estos bakuganes Vale, seguimos, ¿qué tenemos aquí? Tenemos aquí, sí, señores, Miren lo hermoso, empoderado, mira, mira, mira, mira Esto es una joyita, mira, yo sé, ustedes dirán, oye, pero a ti no te gusta Helix Dragonoid Tú siempre hablas mal de Helix Dragonoid Yo te diré, amigo, mentira no es, hombre, ¿que hablo mal de Helix Dragonoid? sí es cierto. Pero no hay que negar que, como ya lo he mencionado muchas veces, Helix, Dragonoid son como muy importantes porque es con los Bakuganes que como que se hicieron más populares en, la, en el mundo de Bakugan por la serie, ¿no? No hay que negar que Helix también es muy lindo. Yo lo tengo en Pyrus. Como saben, Helix es curioso porque está en mis Bakuganes favoritos y en mis Bakuganes menos favoritos. ¿Por qué? Porque ya saben, tiene un valor sentimental muy grande para mí. Pero pues, aún así el diseño no me mata. Tiene 750 poder G. O sea, no está nada mal. De hecho, creo que el mío tiene menos. <ríe> creo que el mío tiene como 700. Tiene ahí su gemita. Vamos a ver qué más hay. Tenemos, bueno, esto. Esto es una joyita. Esto es algo hermoso. Aquí está. Míralo, míralo, míralo. Qué belleza. 580 poder G de puro placer. O sea, 580 G de gozo, ¿sabes? G de gozo, ¿no? G de poder G, sino G de gozo. Míralo. No me acuerdo el nombre de este Akugan, es cierto Pero este sí que lo tengo, si no estoy mal Y este creo que lo tengo en Pyrus. Pairus Y lo que pasa con el mío es que yo creo que Esto lo tengo en plateadito ¡Aprécienlo! ¿Sabes? Creo, creo, no sé No estoy seguro, de pronto y no lo tengo ¡Aprécienlo! Me gusta mucho, mucho cómo está La verdad, no no puedo decir que no, muy lindo Muy, muy bonito, vamos a dejarlo ahí Tenemos aquí, a ver, ciérrate, Uf, Esto, esto sí es una decisión difícil Y yo sé de decisiones difíciles Mírenlo Papá ¿Cómo quedas tú cuando ves esto? ¿Cómo quedas tú cuando ves un Coredem Darkus en perfectas condiciones? ¿eh? Como ustedes saben, yo lo tengo también ya. Voy a verlo porque el que yo tengo es Ventus. Creo que tiene 600 algo. No me acuerdo cuánto tiene. 750, si no estoy mal. Vale, igual yo estoy buscando un Coredem más poderoso. Estoy buscando el Coredem más poderoso que pueda encontrar. Tengo la carta de Coredem, entonces quiero... Hombre, que el poder se impreso se duplica. Vale, que es una carta muy rota. Pero como sea, míralo. Dime si no es lindo. Aquí tenemos. A ver, esto, esto de aquí. Me da envidia, mucha envidia. Pero, ¿qué se le hará si así es la vida? Y bueno, el mundo nos, nos pone en situaciones complicadas. Más de una vez. Estamos hablando de este Bakugan de aquí. Un Lumino Dragonoid Ventus hermoso. Míralo. Lumino Dragonoid me parece el Bakugan más lindo del mundo. También es uno de los que me parece más lindo. Míralo. Es súper es lindo. Míralo así pues muy bonito. Déjame el poder G. 900 es poder G. Mira, aparte es poderoso. O sea, uf, esto, esto lo metería en mi equipo... Sin duda. Vale, ¿por qué digo que la vida está llena de ediciones difíciles? Porque este Bakugan no es para mí. A ver, este... Ya sé, yo... Pero tú lo abriste. ¿Qué hablas, amigo? ¿Qué hablas? Vale, sí. Pero este Bakugan no es para mí. Este Bakugan es para Francisco. Es un suscriptor y un amigo que, pues, la persona que me lo vendió me dijo... Oye, yo sé que tú vives cerca de él. Por favor, dáselo. Porque es un, un trato que hicimos él y yo. A ti me es lindo esto. ¿eh? Yo lo veo en la calle y yo digo... No, ya, o sea... Soy tuyo, haz, hazme lo que quieras, llévame a donde quieras Sí, bueno, ahí lo voy a dejar y, y voy a sufrir en silencio ¿Sabes? Ahí, ahí voy, voy a sufrir después ¿Qué tenemos? Bueno, tenemos uno de los bakuganes más esperados por Latinoamérica Unida Mira, tenemos a Sirenoid Darkus Sí, señores, Sirenoid si yo tuviera una moneda por cada vez que alguien me pide un Sirenoid, creo que ya, o sea, o sea tendría 9000 Bakuganes más. ¿Por qué? Porque es que mucha gente me lo pide, o sea, mucha, muchísima gente me pide a Sirenoid. Yo lo tengo en Aquos, es cierto, pero eh, así en Darkus, oye, mira, que no, no está nada mal. Está muy lindo el Darkus, de hecho. Me gusta mucho, 550 por eje. El mío tiene menos, tiene como 300 y pico, o sea, es súper débil el mío. Pero míralo, está muy bonito. Muy, muy bonito. Me gusta, me gusta mucho. Y por último, adivinen qué es esto, adivinen qué es esto, qué es, qué es lo que tengo aquí. Pues sí, señores, tengo nada más y nada menos que una Blade Tigrera Ventus, súper mamadísima, empoderada. O sea, es un vacuum de empoderamiento. Fue hermoso, hermoso, es sencillamente hermosa, 450 por G, miala. Es muy linda. Esa también va para venta, obviamente. Es que, a ver, de este paquete, ¿qué no va para venta? Pues solamente el Lumino Dragonite. porque el resto todo es para ustedes. Ya saben que todo les pertenece. Todo yo les pertenezco. Y aquí en la caja, bueno, si nos queda algo más, pues a ver, amigo. Yo dije ocho cosas épicas y aquí hay siete. Entonces, ¿qué es lo que falta? Pues mira, esto de aquí, papá. Mírame esta joyita, ¿Mm? Mm, Luma Growl Darkus Así bien mamadísimo También con 670 poder G Muy fuerte, muy lindo Muy empoderado él Con sus paticas, mira mejor dicho Aquí está Simba, a ver Vamos a poner aquí. Aquí está. Ya saben. Él, se le bajan así las, la colita. Para poner al momento. Si no quieres al momento. Pues lo pones así. Hermoso. Hermoso. Luma Girl siempre ha sido los Bakugan más lindos. En mi parecer ha sido un Bakugan muy lindo. Siempre lo ha sido. Yo también lo tengo en Darkus. O sea. El que yo tengo también es Darkus. No puedo negar que es hermoso. O sea. Esto me parece abismal. 670 por eje de puro placer. Y la verdad, me gusta mucho el Humagl que no se desperdicia casi estructura. O sea, si lo ves, esto es hueco, ¿sabes? O sea, esto de acá es hueco. Porque de resto todo es esta forma. O sea, es, es, es bastante interesante. Siempre lo que se ven en ellos. Porque uff, yo dije, no, es que el humo -graul es demasiado lindo. en Darkus está hermoso. Bueno, chicos, a ver. ¿Qué tenemos? Tenemos estas cositas De aquí, un Lumino, Dragonoid, Dynamo Helios Helix, Dragonoid, Helix, Dragonoid Aquos, Luma Girl, Darkus Este chiquito aquí, Darkus, no sé cómo se llama, tampoco me importa No, no Darkus, Sirenoid Darkus y Blade Tigrera Ventus, este sí está muy lindo Este me gusta muchísimo, y bueno chicos Este ha sido el unboxing, espero que les haya Gustado muchísimo, así que ustedes hayan dicho No, qué belleza de unboxing, qué hermosura de unboxing Bueno, sí, espero que hayan dicho eso Espero que les haya gustado muchísimo, ya saben que Si quieren conseguir estos Bakuganes, porque ya se que son para ustedes, pues vayan a mi Instagram para que pues ustedes me digan, oye oye, háblame del negocio, cuéntame qué es lo que pasa, eh, guárdame este, te compro este otro, a ver, tú me dices y yo pues yo te lo guardo y te lo doy, ¿sabes? así de sencillo así que nada chicos, espero que les guste les haya gustado muchísimo este video, recuerden darle like comentar, compartir y suscribirse y nos vemos en otro video, adiós